Muy buenas amigos instalador del aire acondicionado, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor y hoy eh, me quería acordar de un tema que es recurrente con los chicos que interactúan en los canales de YouTube y de Facebook y me doy cuenta que no quieres entrar en el mundo de ventas por internet, que no quieres eh, hacerte cargo de tu vida con tu negocio porque sencillamente te cuesta muchísimo hablar en público, te cuesta mucho vender te cuesta mucho exponer tu oferta de valor frente a los clientes y esto veo que es una problemática recurrente en la mayoría de los compañeros que consultan el canal. Me dicen muchos, oye Camilo, veo que tú te, te desempeñas bien, hablas bien, no tienes problema, te frente, frente a la cámara, me imagino que frente a los clientes, exactamente. Yo me planto frente a los clientes y profesionalmente les explico ...cómo se deben este, ejecutar las instalaciones... Cómo, son los, el asesor, ...cómo es el asesoramiento... ...cómo formalmente se hacen los presupuestos, etcétera, etcétera... ...y todo esto que parece algo sencillo... ...que ya parece que viene de fábrica en el chip... Eh, ...para muchos compañeros es, es un drama, es, un, es todo un problema... ...tener digamos, eh, capacidad para la oratoria, para hablar en público... ...para hacer una oferta de valor sin eh, que la timidez los invada sin que eh, ser introvertido y sin cometer errores en cuanto al, al envío del mensaje, tanto formalmente en los correos electrónicos, en los presupuestos, como a la hora de hablar por teléfono o presentarse personalmente. Entonces, así como tengo otros videos en donde los, los empujo, los invito a que entren a formarse para, para poder formar un negocio basado en internet, en los clientes que llegan de redes sociales, ...y que y también les digo que no es tan difícil... ...que es algo que se puede aprender... ...y que te puede cambiar la vida... ...también les digo que para poder tener un lugar... ...en este, en este mundo del aire acondicionado... ...de las instalaciones... ...en donde hay tantos profesionales tan buenos... Y ...la competencia es feroz... ...la única forma es diferenciarse... ...y tener algunas aptitudes mínimas... ...que el cliente pueda detectar y valorar... ...y decantarse por nosotros en deprimento de otros... ...y esas actitudes pasan no solamente por ser buenos técnicamente, sino por ser capaces de enviar el mensaje correcto y tener una expresión profesional, eh, un trato profesional en todo sentido. Esto no se alcanza de un día para otro. Hay profesionales que vienen de muchísimos años eh, de estar en relación de dependencia en empresas en donde no tienen trato comercial, simplemente se dirigen a instalar y se marchan. Entonces, estos profesionales que no tienen un roce de años con clientes, que no tienen un roce constante con personas al teléfono, a, en persona, que tienen que, que, que exponer eh, y explicar cuáles son las ventajas, de desventajas de cada servicio, pues lo tienen, digamos, más difícil a la hora de convencer a un cliente de que la oferta que tienen es mejor que la de otro profesional que por ejemplo tiene un soporte de un comercial, un comercial al final lleva toda la vida eh, haciendo acciones comerciales y eso pasa por hablar muchísimo con la gente constantemente por teléfono, tener acciones de marketing y comerciales al teléfono o en correo electrónico y al final eh, estas aptitudes de, de oratorio y de comunicación le dan una ventaja a las personas que no han tenido la posibilidad de trabajar eh, o de estar con un roce permanente ...en cuanto a la, a la comunicación con clientes... ...por lo tanto, muy importante que para los compañeros... ...que no tienen la habilidad de hablar en público... ...de forma profesional, que no tienen habilidades comerciales... ...tienen que eh, asesorarse o tienen que intentar... ...cuantas más veces este, exponerse... ...aunque sea medio traumático al principio, como todo... ...es caerse y volverse a levantar y aprender de los errores... Eh, lo, que no, lo, que, lo peor que podemos hacer es no hacer nada y encerrarnos en nuestra cueva y quedarnos con la duda de que si lo hubiéramos hecho bien o mal ¿eh? lo mejor es siempre exponerse al cliente, meter la pata, aprender eh, incluso con honestidad al cliente si mira, estoy este, saliendo a vender, eh, hay cosas que se me escapan eh, la próxima ya, ya saldrá mejor y el cliente lo va a entender, está viendo que eres una persona que se autosupera y eh, no te va a ser ningún problema. Pero sí que es importante que poco a poco vayas mejorando tus aptitudes de oratoria, tus aptitudes de comunicación comercial, para que tu trabajo sea integral, completo y esté a la altura de lo que exigen los clientes de hoy. Si tú, por el contrario, no tienes estas aptitudes y eres solamente un técnico que se limita a recibir órdenes de una empresa que lo envía, ...o eh, que no tiene capacidad de interactuar con los clientes directamente, de negociar... ...entonces claro, tienes muchas desventajas respecto de otros... ...y sería muy difícil para ti hacerte con esa orden de trabajo... ...por mucho que utilizando internet tú recibas los contactos... ...para poder este, enviar los presupuestos... ...llega un momento que tendrás que tomar contacto directo con ese cliente... ...vía WhatsApp, vía teléfono, vía correo electrónico... ...y tienes que tener un trato comercial y profesional... ...si no lo tienes... ...difícilmente el cliente um, coja la confianza suficiente... ...como para entregar ese servicio en tus manos... Eh, ...sin más, espero que este video te sirva para, para motivarte... ...a que sigas aprendiendo a la, la, la, las aptitudes comerciales... ...que como he explicado en muchos videos de esta serie... ...es de lo más importante... ...o sea, captar los clientes de internet es importante... ...pero lo más importante luego es tener el trato comercial... ...y cerrar las ventas... ...por lo tanto, espero que te sirva este video y eh, que se apunten a la campanita, al canal, que se suscriban y me hagan las consultas de